Niñas cranianos cranianas que nos ven y escuchan y nos siguen, queremos dar un hola, hola, oh pinches, así nos vamos a muda. En cabrones, los niños, es que estamos empezando a sonar un poco chajirescos. Algo nada más de un lado, o ya vas a empezar a gente. Una pinche niña perfecta. ¿cómo están? Esperemos que sigan teniendo una bonita semana. Se la pasen bien, chido. Un saludo a Eric Martínez, el chiquito más jovial <risa> y más apoyador allá. ¿En Chihuahua. Chihuahua, el narki. Chihuahua? Pasó, bien. Cuídese, ¿no? <risa> Bueno, Ahora sí se reforma, ¿no? Nada no, más era un video para decirles una buena semana, que se la pasen chido, que no hagan tonterías, niños, no? Hagan tonterías como las que, Alacoña, que de la Lacoña que luego se despierta. Luego eh, las que hace el niño Leo, que tampoco sabe dónde lean las cosas. Y, y sobre todo, sobre todo, como dice el niño Leo, cuídense lo bien. ¿Cómo dices tú? mal, cuídense. Bien. Sí, eso sí, yeah. está cabrón a la cosa. Nos vemos pronto, muchachos. Yeah.